El verbo ESTAR. Yo estoy leyendo un manual. Está lloviendo. El hospital está en el centro de la ciudad. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Yo estoy cansada hoy. Yo estoy feliz hoy. Él está leyendo un libro. Está nublado hoy. Su taller está lejos del hospital. ¿Cómo está mi papá? Él está bien. Él está cansado hoy. Él está feliz hoy. Las conjugaciones del verbo estar son Yo estoy Tú estás Usted Él Ella Está Nosotros estamos vosotros estáis, ustedes, ellos, ellas están. Para recordar los usos de estar, puedes utilizar el acrónimo en inglés PLACE: posición, locación, acción, condición, emoción. Notas importantes: estructura SVO. Sujeto. Verbo. Objeto. Yo estoy contento. Es importante practicar. El hospital está lejos. Afuera está lloviendo. Está lloviendo y está nublado. Sam está corriendo. Yo estoy leyendo el historial médico del paciente. Sam está abriendo la puerta. ¿Cómo estás? Sam está cansado. La doctora está feliz. Sam es el último paciente.